Bueno, un saludo muy especial para toda nuestra comunidad alejandrina, para las personas que nos observan a través de Facebook Live. Esta mañana nos acompaña un grupo de personas profesionales de la asociación Zagar y también pues eh, nuestro Mr. Jay eh, que viene como delegado eh, de Nueva York entonces le doy la bienvenida a este hermoso municipio y quiero también pues como alcaldesa eh, de que usted nos dé un saludo muy especial para todos nuestros alejandrinos y nos cuente un poco de este tema tan importante eh, que se viene para nuestro municipio ah, Bueno, primero muchas gracias por la invitación eh, gracias por acceder a, a este beneficio, Cooperación Internacional, que se está llevando a cabo a través de las donaciones. Eh, es un programa que pretende eh, apoyar para la mitigación de la vulnerabilidad en el país de Colombia a través de ciertas alcaldías que, o municipios más bien, que a través de un proceso bastante extenso eh, entraron a un programa de Cooperación Internacional. Eh, lo que nosotros proyectamos y el objetivo que tenemos a través del mismo es eh, apoyar, colaborar, crear oportunidades, mitigar eh, áreas como la pobreza, la vulnerabilidad. Muchas gracias a ustedes por acceder. Y, y, y asumir con tanta movilidad este sí, sí. programa. Y lo más importante, desde nuestro municipio, nuestra administración, no tenemos que aportar un solo peso. Entonces, eh, estamos haciendo todo ese trabajo, creemos, y ya por medio de la asociación Zagal vamos eh, a realizar todos los diagnósticos y caracterización para poder desarrollar todas estas actividades y proyectos. eso, así, así para que...